¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miriam, y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit... Sí, no me pasa nada, simplemente le he dado ahí un poco de pausa. Efectivamente, voy a ir a por la Rabbit Peach. Así que, es más sencillo y eh, creo que me compensa y quito a, a Rabbit Mario del equipo. Creo que la curación que me puede dar con lo del saltito, la Rabbit Peach, me puede beneficiar... En el, en el boss y quieras que no, eso se puede notar ostras, nada más a la mía ya no me lo puedo creer a ver, vamos a ver un momento los sparks, ya di los puntos de habilidad, esto mmm, me da a mí que lo voy a mejorar pero vamos, y esto que es lluvia de descargas y esto ráfaga es que. es que. Y el otro es el de lodo. Vamos a ver un momento. Estos aquí son débiles. A ráfaga. Pues creo que voy a darle ráfaga. No hay mucho enemigo, ¿no? Están estos tres de aquí que me nos ponen ya para empezar, que voy a ir por el cameca muerte. Otro aquí, otro cameca allí. Dos gorrinadoras, ¿no? O una gorrinadora. Una gorrinadora. Vale vamos a poner el spark de, de ráfaga por este de aquí y vamos a ya que estamos lo mejoro, lo voy a mejorar al, al máximo porque tengo estos dos enemigos aquí, sabes, quieras que no vamos a hacerle el, el doble, con los tres personajes el doble acelerón y ya está este... Es que creo que... Vale, lo voy a subir. Potenciador de curación de salud. ¿Qué es eso de... ¿Me cura? Cada vez que lo uso y de... hago daño, ¿me cura? ¿Me acabo de enterar? Creo que sí que me acabo de enterar. Punto primero. Acelerón. Acelerón ahí estamos vale Ahí, hay que ver hay que ver, hay que ver con este vamos a quitar a Rabbit Mario de aquí a Mario por aquí es que me va a tirar fuera vamos a ponerlo aquí y vamos a darle con este esto. Ah, ataque ráfaga. No es con este. Vale, ataque ráfaga. No es con este, no es con este. ¿Quién tiene la ráfaga? ¿A quién se lo di? No me digas que me he confundido pensando... y Me confundí. Vale, pues vamos primero con este. Y esto. Pero vamos a sacar a Luigi de aquí vamos a ponerlo tal que aquí y con el rabbit boom, bam, boom con el Donkey Kong y yo también me he ido me cago en la salada. bueno me queda golpearles esto les tiro fuera no, no, las tiro fuera. Con Mario. Eh, con Luigi, cuanto más lejos, más daño le hago. A ver, con Mario... Vale, yo puedo matar a este? No le mata. Cabo mar, a no ser que sean dos críticos, no le mata. Buah, justo lo digo. Y sí. Vale. Este. No le mata, pero... Pero, pero, pero, pero, pero... Si activo esto... Y le disparo ya encima... Ah, resistente y eficaz si aún encima es eficaz y aún encima le tiro fuera pues perfecto con este nos activamos esto y ya está 171 171 vale vamos a evitar al grandullón de ahí Ah, si sí, veis, había contado yo do bien dos gorrinadoras. Acelerón. Con Rabbit le hago el, ace el acelerón. Y con Luigi. Quiero de acelerón. Así que. Acelerón. Vale, ahora la cuestión es. mato a este Sí, vamos a matar a este vale otra cuestión con Mario tengo para no, desde aquí no daño al Kamek desde aquí tengo que matar al Kamek le mato, no me la juego. Con Luigi, puedo, puedo, puedo, puedo activar esto, no sé para qué, muy bien, y con este daño solo a dos vamos a saltar aunque no sea mucho bueno, mato al de arriba ya mato al de arriba, así que vamos a hacer así, matamos tras del tirón y listo o si me diesen, pero es que no creo que, que me puedan llegar vamos a activar esto Y con Rabbit el contragolpe. Venga, ya está. Hechito el turno. ¿Este se va a quedar parado? Oye, pues si te vas a quedar parado, me beneficias a mí, ¿no? Yo creo. Pues con esto vamos a atacar lo más lejos posible. Vamos a atacar a este Que está así un poco solito No creo que me golpeen Y con este Qué caca pues para golpear ahí, me quedo aquí, un poquito más lejos, y con Mario, vamos a atacar a estos de aquí abajo, uno y dos, nos quitamos dos, y vamos casi, y vamos por la mitad, y vamos a activar la mirada de la vista de héroe, y con este no creo que me golpeen, ni con este yo creo que tampoco. Con este... Se queda un poquito expuesto, vamos a darle el reflejo por si acá. Y turno. Uf, me golpeó bien, eh. la gobernadora esa no se mueve no entiendo por qué vale me quedo aquí y vamos a es que no puedo darle desde ningún lado al kamek así que vamos a disparar lo más lejos que me permita no golpeo a nadie desde aquí pues vamos a dañar solo a este ojo Con Rabbit, no puedo hacerle acelerón. Mato unos cuantos, eh. Vamos a hacer esto. Vamos a quitar esta animación. Y, y, y... me tengo que curar, en verdad, eh. o a que le mato a la coordinadora pues vamos a matarla a ver si me matan al rabbit me da más o menos igual ya sabéis luego la cuestión es puedo saltar con Mario para allá abajo salto con Mario para aquí abajo Me puedo quedar aquí Mato uno No le doy No le doy y Le mato aquí Y ya me quedaría Solo con dos Puedo activar la mirada a cero Este nada y este vista de Oye todo bastante a pedir de, de boca daña el, el ojo de la oscuridad la gobernadora ahí puede saltar me deja Mario muy tocado ¿eh? me deja Mario muy tocado vamos a curarnos y vamos a curarnos porque viene el boss en el siguiente gracias mamá así que nada me queda un ojito de oscuridad y ya está va perdiendo el Barcelona qué bien contra el rayito sí estoy grabando esto hace muchos días vale eh, con Mario tengo que correr aquí bastante tengo que ir con Luigi cogemos esto cogemos esto uff, fijaros aquí cuántos tal, vamos con, con Luigi a la de ya he visto aquí estos montoncitos de aquí y pensé que me daba tiempo a esos mod ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Vale, nos curamos. Yo creo que hice bien ah, en sí, gastar sí, esas sí dos gusta. curaciones. ¿Qué queréis que os diga? Conseguimos a Rabbit Peach. Que eso yo creo que también nos beneficia mucho. Y, y nada, ya se viene... A ver quién se viene. Se viene el... Magnallino Gigante. Vale, nos van a dar bastante por saco el Kameki y el, el pesado ese. Y... El